El caso, la medida de cohesión. Este, ay, ay, esta medida de cohesión aún ha terminado. Ay, ay, estoy ay, ay, bien ay. Se duerme. Se antes, duerme de imputado, imputado. antes de terminar. Sí. ¿Por qué es que yo duermo mi putado? Sí. Dice ay, el ya. magistrado: anoche no tengo permiso. Yo te quiero terminar antes de las 7. Ahora. Y terminó a las 12. Hoy se prevé que va por el mismo palo. Ahora. Y, y no, y, ahí y no, yo, no se va a terminar temprano, porque cuando empiecen con Alexis Medina. Que, que eso es hoy. <ríe> eso es hoy que se va no, a no, terminar. Hoy termina eso te Miren. ¿Pero qué pasa? Hubo un caso en específico, aparte como dice Liz, que va a ser una extensión larguísima. Y va a ser el último, ya usted el sabe último, a dónde va a ir. es la parar. cabeza. Pero miren, hablando de, de caso de Lizner, había un testaferro muy curioso. Uh -huh. Ese testaferro, que supuestamente es el principal, supuestamente es millonario, y él no lo sabe. Uh -huh. Según lo dijo el juez. El tipo es dueño, Gracias, millonario. Claro. Y vive en un sitio, mírenlo ahí, ese personaje que usted ven ahí, Usted ha visto gente con cuarto. Neto Flow 40 más de cuarto que él. Ese era el principal. Entonces yo viendo a este joven. Lo veo feo. Es eh, Feo para la foto. Ahí está el, feo para la foto. Él quiere que lo mate. O sea, que no, recuerda no, que en la, eh, lo, cuando te llevan en un caso así tan, eh, tan fuerte te, te, a todos los imputados. Sí, lo protegen. Sí, chaleco, pero ese ¿no? hombre allá atrás, como que tiene algún tipo de culpa, porque eh, siempre está durmiendo. Sí, está, Fernando, Fernando, bien, Fernando. está durmiendo. Entonces, Yo vi excepto, un meme que este, se este durmiendo este cuando la vida te vale verga. Entonces decía con el tema: <ríe> este joven que está aquí. Es que está más feo para la foto. Mira, ese joven no es tan joven, es lo primero. No, pero es un hombre muchachón. Un... Y la magistrada decía anoche, y yo concuerdo mucho con ella, que él es un testaferro hasta el final. ¿Por qué? Porque en su declaración anoche él tuvo la oportunidad de, como dicen popularmente ustedes, los jóvenes, de tirar para adelante a Alexis Medina. Y sin embargo, él vino. Ahí va a tirar para adelante. Viene como con cierta ambivalencia, eso sí, eso, más bruto que, que él. no dice ni que, es el, ni que él es el dueño, ni que es Alex. El abogado es más bruto él que él, él. era un socio que cobraba un 3% que hacían actividades de no, grandes. Era de él. De él de... después cuando el magistrado le pregunta, ¿de quién son las empresas? dice, mía. Entonces el magistrado le dice, usted es millonario no lo sabe. Porque un tipo sí. que cobre tanto dinero... ¿Por tú estás diciendo que Neto Flow y él se paran al lado y él le pone un equimaje? Y la gente le pide Porque un equimaje. Porque es que yo entiendo que él quiso venir como con cierta psicología invertida a hablar con el magistrado, la que es un la la la magistrado punta. con, con vasta punta. experiencia. Y que... que que sabe ese tipo de psicología Así que él no va a venir con esa psicología invertida Donde el magistrado sí pero ese está sí, Que es el dueño está, está que es socio Que cobra un 3% Ese hombre para comer 100%. tiene que dárselo a un perrito primero. Él se siente, no, Que él se siente no Como dijo privilegiado Por haber dotados de equipos A los hospitales pendejo no, no, no, yo... Pero no fue, fue que ustedes Sobrevaluaron equipos No fue dotar los, los hospitales de equipos Como tal Es que ustedes le robaron al ¿qué? estado dominicano sobrevaluando equipos analizando bien ese joven yo creo que la mujer de esa la cuarto <risa> yo creo que ese, ese muchacho la mujer creo, pidiéndole unos muebles ahí cambiar de muebles no pero que tú no, lo no, dices no, no, no. tú lo dices oh, como, si dice como si él estuviera ajeno tú lo dices como si él estuviera ajeno él no está ajeno no, claro, él no está ajeno un mira como él no, dice no, no. como Cuatro. Se cundo, se cundo a Lisa, no, no, no. no, él, ¿Él, no que, él, él no estaba ajeno. Él no estaba, él, él al estaba ajeno. Tanto de Pero todo. no, no. no va a decir tú a mi neto que ese tipo se va a llevar un porcentaje de eso. Ese tipo lo que le daban era un sueldo para que pusiera el nombre. Ah, Pero él estaba al tanto de todo. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿De él, no es, él no es un chivo expiatorio. Él no es una víctima. No, no, Ese tipo... No, no, no, no. Oye, cuando tú ves que hay tanto dinero así... Mira, si es bruto, lo asesoran. Dicen, no, usted va a ser que está fuera fulano Pero que él no es para ¿Eh? nada bruto Tú no viste de la manera Neto, como se estaba expresando la... anoche Neto, Él fue bruto, bruto en es que en sea, el Él partido. sí es el menos De ahí, de ese grupito Pero él no, que un idiota Él fue tampoco. bruto, pero déjame decirte Él fue bruto en el sentido de que las declaraciones que dio No le beneficiaron Pero quiso usar mucha psicología invertida En ese sentido, él no fue bruto Y él sabía toda la magnitud de ese entramado Y toda la magnitud de las actividades que ellos realizaban Pero Liz, no me digas que ese sabía. tipo se ganaba un por de eso, ese tipo lo que le daban era un suedito de 100 mil pesos. Y si te, te pasamos 100 mil, nada más ponga el nombre. Esto, aquí hay un regalo de pariguayos que le dan 100 no, no, mil pesos. Ese tío, aquí no esa tiene miedo. Esa gente, esa... mi no, amores, no, no, no. no, no, no. Hey, no esa no, gente no brega con 100 mil pesos. Génesis, no seas conformito. Ese tipo no se le ve que tiene cuarto, Ese tipo no ve que tiene cuarto. Pero el abogado se nota. Óyeme, el abogado que buscó es más bruto. ¿Usted se acuerda de un personaje de, de, de... Mira, mira, mira. Mira de, lo que te voy a decir. El mismo, el, de, de, de Anthony asume, él mismo asume cuando el magistrado le pregunta mira. y usted tiene dinero, él le responde al magistrado. Podemos decir que cuando ya nos retiremos cuarto, ¿sí? nos vamos a hacer tirar bien. Él lo dice, el magistrado. Él mismo lo asume. Él hace. Él, ¿Y el abogado está malo? ¿Usted se acuerda de un personaje que se llama El, el Choduricito y Anthony? Que hacía Anthony Río. Que era abogado. Que era más malo el abogado. No hay abogado personaje. malo. Lo Dime. que pasa es que no hay manera mira. de defenderlo. No, y malo, es ese tipo no, es malo. Tipo es es malo, que no hay forma. forma. Toma, espérate, espérate, de dame, dame hablar, espérate, de de eso, espérate, espérate, porque también ustedes se juntan los dos, esto es increíble. Oye, lo que te voy a decir, Génesis, ha pasado en pueblos con situaciones similares de los políticos. y pasan de los 100 mil pesos. Tú no me vas a decir a mí que él, siendo de ese corito que tiene que ser confianza, tiene que ser una gente muy allegada para que te pongan a eso, que tú no te embales con los cuartos. ¿Tú entiendes? De los 100 mil pesos, señor, pasa o lao. Pienso yo. Uy. Hace rato. Millones. Porque está millones. Ahí, el que está ahí no está de más. Génesis habla como si desconociera. ¿Qué le dieron? ¿Cómo se compone? Génesis. Oh, ese tipo no tiene ni un Genesis. peso. Génesis sí no habla como si desconociera. ¿Cómo esa gente se compone? Dice comporta. que no tiene un peso. Pero solo licitaciones, no mira. Solicitaciones de, de desayuno escolar, Génesis. Pasan de los 200 mil pesos fácilmente. Oye, eso, claro. ¿Qué serán esos coros? Neto, ¿Te estoy hablando. Que ahí lo utilizaron no, si, no, él no solo fue. Eh, la magistrada lo dice. Él no, no solo es un ponenombre. Él era que hacía todas las actividades, aunque el, mayor, aunque el beneficiario mayor cuánto, pero, fuera Alexi Medina. Él era que realizaba todo. ¿Y cuántos guaremates no hay que por pues, la de toda gente? Pero, Dios, que, pero, pero que no son vecinos. Por 100 si mil pesos y vaina, no. Porque le nombren a alguien. No, a la no, familia. No. No. O se bebida y comida. Él es no? no. ¿No la pone de cuarto ¿no? no ¿Cómo que no? Espera Pila que no, de la moneda de cuarto El dinero no tiene amigos. No no lo ponen el no Lo ponen tiene a buscarse dinero mucho. Ese corito Ay, los Seguridad están nombrados como es 100.000 pesos. Él lo dice muy feliz. Los Seguridad pero los se escorta, los escorta, tienen hermanos con 100.000 pesos. Y no no solo, se de Y no solo que tienen hermanos, sino que hacen licitaciones no, no. entre ellos mismos, hacen sus Señores, negociaciones. Señores, cuando esa gente llegaba a los pueblos, de Tornado, ¿no es Tornado él? Eh. Sí. No, no, Alexi, Alexi. El, él coordinaba, él, coordinaba, él coordinaba también, él también, él el corregidor. Quérate. Cuando esa gente llegaba, eran dos días antes en campaña. Ya tú sabes. Mujeres, vehículos. Dos días más antes, De 50 todo vehículos. Todos, no. todos, todos. Esa contornado. gente llegaba dos días antes a los sitios. Ya tú sabes. Más de 100 mujeres. Mire, yo lo que le digo a ustedes. Eso era una perna Fernanda ¿Qué él hiciera todo lo que estaba? ¿Qué hiciera todo lo que ¿Qué él que él, todo todo decías, él. se ganaba 100 mil pesos? No. No, que no le daban tanto cuatro. Él cuarto, estaba muy enterado, Liz. no. no es que él estaba muy enterado. Pero él mismo te dice que se ganaba un 5 y un 3% de todo. Y eso eran actividades millonarias. ¿Qué le millonarias? ponían? ¿Qué le ponían? Pero este. Óyeme, óyeme, ¿qué pasa, Liz? Hay gente que pone su nombre y yeah. le den un sueldo. A nosotros sí nos gusta Se poner. atreve a hacer lo que sea, Liz. No me diga a mí. A nosotros no sí. Oye, mi gente, porque... Ay, ay, tú, loco, tú, ay, nosotros sí tú me estás hablando nada. de un tipo que es técnico de Rayo X. Oye, ¿cómo un tipo de técnico de Rayo X? Va a manejar no, un millón. No, no, no. no pero Me gusta solo pasar el peaje todos los días. Te nombran con más de 50 mil pesos dos do veces a la semana. No me, y, ¿Y esa mafia de esa gente? ¿eh? ¿Qué qué cuarto por todos lados. No es lo usar, lo, usar, no, no, lo usar, no, no es us usa no, no, usado, no. No es un usado. Usado ahí es, ¿cómo se llama? Sí. El Contralor Germoseño. Ah, porque. Usado ahí es Freddy Hidalgo. Que Freddy Hidalgo metió la pata hablando en bote, diciendo que no sabía quién grabó. Sabiendo que grabó su hijo. No, sabiendo no, yo, yo, que en ese no, video sabía. se puede buscar el código IP de quién grabó y se identifica quién grabó. Y se va a identificar si fue el Ministerio Público o fue un familiar de él. Yo lo que Pero que se creo, puso a eh, hablarle mentira al magistrado. Yo lo que te digo a ti ese muchacho. Cuando el magistrado le dio un voto de confianza. Mira. ¿sí? Yo te digo a ti que ese muchacho, no me digan a mí que ganaba un por ciento de esa empresa. Ya, olvidémonos de eso, que nosotros no, no hemos ganado nada de esos millones. Pues No me veas con eso, mi que tú sabes muy bien. Un familia, saludo, ahí está. Ahí están Nissan, Nicanor, los pejes están ahí, que están activos de ah, una un vez. Un saludo para mis amigos. Claro, ahí está Martínez. Un saludo y para Nissan. Lenny Martínez también, ahí están, están todos los muchachos, eso es. Ah, los muchachos de Moca, de la cárcel, de la, cárcel, ah, de la saludos, caleta. Ah, los muchachos, ah. Están Nos ven desde allá también. Sí, claro, sí, Bueno. Señores, vamos a una pausa y más un video musical y cuando retornemos venimos con el último tema. El muchacho es un No es familia, es un pariguayo. ¿Pariguayo? Dije yo, <risa> yo quisiera estar. Pariguayo coge. Pues yo te digo, ¿cuándo tú lo coges? Ajá. Pausa y volvemos, no, no. Villa. <risa> <risa>